Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con el economista, el maestro Genji Gebrard. Maestro, hemos pasado balance a punto importante ante la situación del panorama a nivel de la situación de Rusia y e Ucrania. Pero también hemos visto cómo esta situación ha impactado específicamente la bolsa de valor, el Dow Jones y demás. ¿Entiende usted que esto pudiera continuar esta situación que se vivió en los mercados bursátiles? Sí, mira, no hay nada más eh, peor. ...para un inversionista que la incertidumbre... Sí. Eh, ...porque entonces... Eh, ...termina tomando... Eh, ...otras decisiones... ...¿cuáles pueden ser las implicaciones?... ...hay unas implicaciones que pudiesen ser... ...favorables para la República Dominicana... ...una es sí. que... ...de mantenerse... ...este nivel de riesgo... Eh, ...los precios del oro van a seguir escalando... ...inclusive ayer casi llegaron hasta los 2000 dólares... Terminaron bajando y hoy bajaron un poquito más. Pero yo creo que como esta tensión va a estar todavía, por un tiempo vamos a tener precios del oro más alto. Y eso es bueno para la República Dominicana porque se proyecta este año eh, exportaciones de oro entre 600.000 y 700.000 onzas. Eh, con lo que un incremento adicional de 100 dólares, se puede significar hasta 70 millones de dólares adicionales de exportación y más o menos la mitad, 35 millones de dólares adicionales en eh, recaudaciones. Del otro lado, eh, hemos visto, pero también, vamos a decir que son todavía declaraciones este, preliminares, se anticipaba incrementos de la tasa de interés en los Estados Unidos para luchar contra la inflación. Frente a esta situación de riesgo, es posible que el programa de incremento de la tasa de interés se demore un poquito, porque ya va a haber el impacto a corto plazo de esta crisis, que va a afectar también a la economía de los Estados Unidos. Entonces, como que pudiese permitir diferir el incremento de la tasa de interés, lo que a corto plazo eh, pudiese eh, ayudar, pero de nuevo... Yo creo que a pesar que podamos decir algunos impactos positivos, nunca van a ser suficientes como para compensar los impactos negativos, como vimos, incremento del precio de los alimentos, incremento de los 22. Eh, habría de volver a definir un presupuesto 2022 y eso pasa como primer... Eh, eh, primera decisión, actualizar el marco macroeconómico con el cual se ha formulado este presupuesto. Recuerdo que se ha utilizado, por el asunto de las fechas, el marco macroeconómico disponible en agosto del año pasado, que ya no tiene nada que ver con lo que son las proyecciones que se están haciendo ahora a nivel mundial. O sea que sí debería de venir eh, para mitad del año un presupuesto modificado para tomar en cuenta pues, todos esos cambios y dentro de esos cambios, probablemente sí, los impactos negativos de la crisis central. Muy bien. Maestro, sé que el pueblo ya no se preguntará esta situación pudiera afectar de manera local lo que son las tasas de intereses, las tasas de los depósitos a plazo, o certificados o los bonos que se colocan a través de las entidades oficiales. ¿Esto pudiera provocar variación, maestro? Mira, hasta el momento la tendencia eh, estaba clara. Como medida frente a la subida de la inflación, el Banco Central había implementado ya una subida de las tasas de interés, la tasa de política monetaria, en tres oportunidades subió. Primero de 3 tres a 3,5, tres luego de 3,5 a 4,5, y y finalmente de 4,5 a 5. Y vamos a ver, eh, posible, yo anticiparía nuevos incrementos, de la tasa de interés para estar en un rango finalmente entre 5,5% y 6%. Ahora, eso va a depender de qué hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se suponía, eso será antes de, eh, del caso de Ucrania, se proyectaba ¿verdad? que la tasa, la tasa de interés en los Estados Unidos fuera a subir tres o cuatro meses, iniciando en marzo. Ahora no está tan claro. Entonces, eh, creo que necesitamos ver un poco lo que vaya a pasar en los próximos días, a ver si sigue la subida de la tasa de interés, y sobre todo, la tendencia que agarro, creo, a todo el mundo fuera de base, es la caída muy abrupta eh, del dólar en el mercado local, sí. que inclusive ayer eh, se estaba cotizando de los 55 pesos por uno. Así mismo. Eso, eso Tengo unos amigos, maestros, que son empresarios, que vieron con mucha preocupación esta situación que me decían, pero Robert, nosotros apenas allí, antes de ayer estuvimos pagando a un precio y ya mira el día de hoy cómo está. Vieron con temor el que pudiera haber una caída significativa, maestro. No pudiera afectar eso de una manera u otra a nivel empresarial y parte de lo que es la estabilidad económica nuestra. Mira, yo entiendo que hasta el momento lo que está procurando el Banco Central, y puede ser correcto, efectivamente, es quitarle presión a la inflación y una manera es eh, bajar, como de lugar, sí. el precio del dólar, porque es de los precios principales para calcular todo eh, acá. Entonces, sí. haber, este, eh, haber bajado en más de tres pesos ahora, entre el sí. momento más alto, que fue 58, 40 y algo. Apenas 55 ya es un mito importante. Claro que eh, sí, maestro. Hay que, ver, hay que ver hasta dónde realmente el Banco Central entiende que puede ir más abajo, porque cuando ya tú vas un poquito más abajo, tú puedes empezar a afectar sectores que tú querías eh, proteger. Las remesas, el turismo y las mismas zonas francas. Entonces, Ahí, mira, eh, la pregunta es válida, pero yo creo que el interlocutor más idóneo para eso es el propio gobernador del Banco Central. Yo creo que él es el único en tener sí. la respuesta que está buscando a tu pregunta. Sí, muy bien. Maestro, por otra parte, quisiera seguir ahí mismo, porque recuerde que en el día de ayer el presidente Luis Abinader convocó de urgencia al Gabinete Económico ante esta situación, uh -huh. Se espera que ya para el día 27 de febrero sean anunciadas algunas medidas en este sentido. Sí. ¿Por dónde entiende usted que deberían de hacerse ajustes o que pudiera venir esas, esas informaciones en ese sentido? Por lo que usted ha descrito el panorama, usted ha sido reiterativo que debemos de esperar, pero en lo inmediato, ¿por dónde usted cree que pudieran ser los ajustes que se pudieran llevar a cabo, maestro? Ya, obviamente no estoy en los papelitos ¿no? de la, sí. del presidente, pero eh, el presidente es economista, además de empresario y de político, entonces sí. yo creo que él tiene el análisis y tiene claro cuáles son las teclas que hay que tocar. Yo me imagino que va a tener una combinación de varias cosas. Una de esas cosas va a ser, entiendo yo, mandar al Congreso un anteproyecto de ley de modificación, de la ley de hidrocarburos, para tratar de ver cómo se logra bajar el precio. Sí. Difícil bajar el precio sin bajar los impuestos. Por lo que habría de ver, porque obviamente lo que tú vas a quitarle ahí a uno de los impuestos, tú tendrías que ver de qué lado tú lo recuperas. Y eso sí. no es fácil, especialmente en un marco donde ya se sabe que no va a haber eh, reforma fiscal. Lo otro, yo creo que tengo buenas expectativas que se eliminen los subsidios generalizados, es pues el caso actualmente del precio de los combustibles, y que sí. más bien se vayan implementando subsidios muy bien focalizados para garantizar que 51, 52, que es el 40% de los lugares más pobres, sean los que reciban directamente ese subsidio. A través del tema del, de un bono gas, que puede ser ampliado, sí, sí, sí. o que puede ser, este, eh, eh, a cual se vaya a dedicar mayor eh, presupuesto. ¿okay? También subsidio al tema del transporte, y ojalá que en este caso se logre subsidiar directamente al transportado, en sí. vez del transportista. Excelente, eh, maestro. Y finalmente yo creo que la experiencia que se había desarrollado, realmente positiva, ¿eh? Eh, durante el COVID, con esas canastas y esto, yo creo que efectivamente el, el gobierno pudiese implementar algún programa de compra y venta ¿verdad? de productos de primera necesidad, brincándose la cadena de intermediación, hacer que... Ah, cuando tú le vas a permitir al participar, obviamente, de ponerle un precio preferencial de modo que puede, puede ganar el dinero y sobre todo que el consumidor eh, final pueda tener acceso a una comida de buena calidad y a precio pues, este, mucho más barato de que si no hay ese tipo de programa. Yo creo que en eso se van a enfocar en, en tratar de focalizar muy bien los grupos estén eh, menos favorecidos. Muy bien. Maestro, eh, déjeme ver si entiendo, porque me resulta interesante ese punto que usted ha tratado con relación a la canasta familiar y esos rubros, todos esos que adquieren de manera general nuestros dominicanos y dominicanas. Maestro, ¿estaríamos hablando como una especie de un inéspre, pero más macro, que pudiera abarcar más rubros que puedan ser asequibles, como usted dice, sin menos intermediación? A la población en sentido general, maestro. Sí, yo creo que parte de lo que hay que hacer y utilizar, porque mira, en el país mal contado eh, tenemos a más de 70.000 colmados. Sí. O sea, es una cadena de distribución extraordinaria. Entonces, ¿cómo tú la vas a mover? Eh, bueno, dando esta oportunidad de nuevos negocios, facilitando al comerciante el acceso a esa canasta, eh, que él tenga un beneficio, porque si no, tú le estarías este, quitando un negocio para poder eh, llevar a cabo esto, entonces eso limitaría el éxito. Yo creo que ahí eh, hay que ver de qué manera a, a ayudarse con las... todas las canalizaciones que existen, regas para que eso pueda llegar directamente eh, eh, a la gente. Eso puede ser quizás un elemento más fundamental de los anuncios del eh, sábado. El país, ¿no? de contar con un sector agrícola bastante poderoso, que ha logrado prácticamente cultivar de todo, entonces tenemos que incentivar esta producción y tener nuevos mecanismos, y eso puede ser este nuevo mecanismo para asegurar que esta comida llegue a su mejor destino de la más rápida manera y de una manera este, mucho más barata que si fuese adquirirse dentro del sector eh, comercio eh, tradicional. Yo confío, pues, que eh, el domingo vamos a tener eh, respuestas interesantes por parte del Estado. Yo creo que quizás pocas veces, ¿verdad?, eh, eh, un discurso de un 27 de febrero, había creado tanta expectativa sí, sí, para cierto. problemas del día de hoy. Muy bien. Maestro, se nos agotó el tiempo, pero tengo que pedirle un minuto más, porque pues, me gustaría una evaluación rápida suya de estos dos años de gestión del presidente Luis Abinader en materia económica, de manera general. Ahí, por favor, maestro, muy breve. No, mira, obviamente siempre uno puede conseguir cosas que pudiesen hacerse mejor, como por ejemplo la comunicación, yo creo que, y es importante porque la comunicación te ayuda a trabajar mejor, yo creo que ahí es insuficiente, y el atraso que hubo el año pasado en la ejecución del gasto de capital, yo creo que ya es un punto que va mejor este año. No, de manera general, yo creo que sería muy justo no reconocer el gran trabajo de estabilización y de recuperación de la economía dominicana. ¿Quién hubiese pensado que es eh, cerrar el año 2021 con crecimiento eh, de, este, de este nivel. Ahora eh, tenemos quizás que preocuparnos mejor, menos del crecimiento y preocuparnos más de lo que yo llamo el desarrollo. Que la misma eh, ansiedad, la misma insistencia, es siempre hablar de crecimiento del PIB, sustituir el tema de crecimiento del PIB por criterios de desarrollo, porque ¿de qué nos sirve que la economía está creciendo? Si la gente no vive mejor, lo que necesitamos es que haya crecimiento con oportunidad, crecimiento con mayor este sentido de igualdad, y esto de eso yo creo que eh, se trata, pues vamos a ver si las, eh, hay buenas intenciones, ya casi se fue la primera mitad, de esos cuatro años, ya en pocos meses ya estaremos este, el final de la primera mitad, el tiempo pasa volando hay sí. muchas expectativas y yo creo que una buena manera de saber cómo va eh, la gestión del presidente va a ser un poco cómo va a ser recibido eh, las propuestas que entiendo que va a estar preparando ¿no? el presidente de la República para su próximo discurso. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias siempre a usted por su disposición y compartir con nosotros estos interesantes temas en materia económica, no solamente nacional, sino también internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludo a su excelente público. Así será.